Marley se encontró en Dubái con Maradona. Diego Maradona, la carta fuerte de Marley para competir con el debut de Jorge Lanata el próximo domingo. Por el mundo incluirá una entrevista con el ex futbolista más importante del mundo, en exclusivo y desde Dubái. Es que mientras Marley con Mirko y Karina Zampini recorrían Dubai, se encontraron en una increíble pista de esquí artificial con Rocío Oliva, la novia del 10. Al correr del programa, Marley y Karina destacaron la buena onda que tuvo la polémica pareja de Diego y narraron un curioso episodio en el que luego de grabar las imágenes de los tres esquiendo, la rubia lo llamó por teléfono y le dijo que si querían ir a la casa con cámaras y todo, podían hacerlo porque iba a estar jugando un partido de fútbol tenis con Diego Maradona.